Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Me acabo de ganar una cierta cantidad de Dogecoin o criptomoneda a mi cuenta de CoinPayment. Hice un, una transacción de... Y ahora pues los tengo trasladado a Bitcoin con 212 Bitcoin. Pues no alcanzo a llegar al, a un dólar, pero... La plataforma si sí está pagando y no es una plataforma cualquiera, todos la utilizan. No le estoy hablando y es sencillamente de Telegram que me acaba de depositar a mí en mi cuenta esa pequeña cantidad, pero yo la puedo triplicar, multiplicar, apalancar como ustedes quieran decirle. Les voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean que no es mentira. La acabamos de hacer ahorita. Ahorita 2019 el 04 el 06, rápidamente voy a mostrarle, le voy a hundir mi balance, tengo apenas un doje, vamos a hundirle historial de pagos y rápidamente nos sale el historial de pagos que ya fue realizado el día de hoy y este es el saldo que me, que me llegó a mi cuenta que lo hicieron realmente y está pagando pertenecer al equipo, suscríbete a nuestro canal que yo estaré subiendo más información.